Saludos, saludos, soy Real Banger, en esta hora les quiero mostrar una aplicación que es muy importante para nosotros hacer grabaciones sin que nos detecten, en caso de que por ejemplo nos estén estafando y nosotros querramos grabar a la persona sin que lo detecte, simplemente presionamos tres veces el botón de encendido y el teléfono comenzará a grabar en segundo plano, sin que la persona se entere de que estamos grabándole la voz entonces vamos allá, una vez le den el link, les dejaré en la descripción de este tutorial se los voy a dejar sin anuncio para que no demoren tanto la descarga eh, se les va a dirigir a la página de Google Drive, ahí buscan la forma, ahí sale la opción para descargar lo descargan y una vez lo descarguen, se vienen a la carpeta de descargas no olviden, en la descripción de este tutorial, ahí está el, el, el archivo le dan clic en mostrar más, si no ven el, el, el enlace allí Luego dan clic, es muy sencillo la descarga. Entonces, una vez se les descargue un archivo como este, vamos a dar clic derecho sobre él y vamos a dar clic en extraer aquí. Conecten el, el dispositivo celular al ordenador y le dan clic en permitir para que les deje de pasar el archivo al celular. Cuando conecten el teléfono al computador, o simplemente descargan la aplicación con este nombre entonces vamos a dar clic, copiar la aplicación clic derecho copiar, nos vamos a equipo y aquí donde tenemos nuestro celular conectado al teléfono vamos a abrir abrimos y lo vamos a a, vamos a, a pegar la carpeta ese, la aplicación en cualquier car, carpeta yo en mi caso la voy a, encargar, la voy a pegar aquí en download la voy a pegar aquí y la busco luego allí mismo sin ningún inconveniente ustedes la pueden pegar donde quieran lo importante es que la encuentren cuando lo vayan a instalar una vez hayamos pegado en el teléfono nos vamos a ir a archivos archivos memoria interna en mi caso yo la tengo memoria interna no sé dónde la pongan voy a buscar la carpeta de, descarga, de descargas donde la pegué y es esta que está aquí Está. Screen Voice. Vamos clic allí. Aquí me está pidiendo que vaya a ajustes para activar la opción de orígenes desconocidos. Vamos clic en ajustes. Entonces vamos a darle clic en fuentes desconocidas. Luego clic en aceptar. Luego clic en instalar. Damos clic en listo. Vamos a cerrar aquí ya. Y vamos a buscar la aplicación donde, donde la hayamos instalado. instalado. Aquí está. Es esta. Y vamos a configurarla. Vamos a dar clic aquí en ok. Vamos a configurarla. Vamos a darle clic en los tres puntos suspensivos. Aquí. Vamos a dar clic en ajustes. Y aquí esta opción, la vamos, si la tienen así, la vamos a palomear así. Y aquí nos está diciendo que, que empiece la grabación a pulsar tres veces el botón de encendido. O también lo podemos hacer a través del botón volumen. Para usar el modo botón volumen, para iniciar y detener la grabación de voz, primero enciende el teléfono. Esta opción no la vamos a usar porque para eso debe tener el teléfono encendido en caso con el botón de eh, apagado y encendido, simplemente lo hacemos y comienza a grabar eh, lo demás lo personalizan conforme ustedes quieran para que no se extienda el tutorial simplemente vamos a hacer la prueba ya entonces supongamos que alguien me está estafando y el teléfono está así como está aquí eh, entonces yo quiero grabarlo, simplemente presiono en un intervalo de 2 segundos tres veces el botón de encendido entonces 1 2 3 lo vamos a presionar así entonces voy a iniciar con la prueba 1 2 3 ahí ya comenzó a grabar miren aquí abajo dice grabación inicial y el teléfono les va a vibrar aquí me vibró porque lo tengo ustedes no lo sienten porque igual estoy grabando y yo lo tengo en la mano pero me vibró la grabación inicial cuando usted lo desbloqueen va a salir que está grabando miren todo lo que estoy diciendo lo está grabando de forma en segundo plano entonces eh, de esa forma, ojo si deben hacerlo en un intervalo de 2 segundos 1, dos, tres pero si lo hacen uno, dos, tres rápido eh, lo que hace es mandar un mensaje de socorro porque los teléfonos tienen esa opción que cuando ustedes le dan muy rápido entonces envía un mensaje de de que ustedes están en peligro para eh, solicitando ayuda Entonces procuren no hacerlo tan rápido Simplemente lo hacen 1, 2, 3 Como si estuviesen contando Entonces vamos voy a tener esta grabación Y de esa forma eh, pueden espiar a alguien Sin que se, la persona se entere El teléfono les va a vibrar para que sepan que está inició la grabación No olviden que es esta aplicación que está aquí bueno, eso ha sido todo. Por hoy no olviden de suscribirse para más trucos que voy a seguir subiendo y además voy a subir otro tutorial mañana de cómo obtener WhatsApp y eh, diferentes aplicaciones de WhatsApp en nuestro teléfono sin usar aplicaciones. Bueno, no olviden de suscribirse y comenten si tienen alguna inquietud. Chao.